¿Qué tal Juan? ¿Todo bien? Todo bien, todo perfecto. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Eh, vamos rapidito. La selección, la Federación Boliviana de Fútbol, anunció el Amistoso de Senegal, el de Túnez no se juega de bici porque nunca se jugó. O sea, nunca estuvo. O sea, alguien informó por medio de redes que el partido se jugaba. Sí. Con logotipo de la Federación y ya. esto. Mentira. Nunca Solo Senegal Solo Senegal Mira Lo que pasa es que los de, los de Túnez Los tunecinos o, o como dicen en Europa Tunisia eh, Querían que la selección vaya gratis Ah bueno No puede <risa> Tampoco ¿no? Tampoco ¿qué le pasa? Entonces con Senegal Escuche lo que dice el presidente de la federación Relacionado con el tema del pago de este partido ¿Cuánto le va a costar esto a la Federación Boliviana de Fútbol o si también van a recibir algún caché por este partido? Sí, la Federación Boliviana de Fútbol está recibiendo un caché de eh, 100 mil dólares, los cuales están siendo invertidos en eh, pasajes, su mayoría. Están siendo invertidos también en todo lo que va a significar la concentración y algunos gastos ya operativos de la propia eh, delegación. Ahí está el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol cuando dice que le van a dar mil dólares por el amistoso. Pero hay que pagar los pasajes de aquí a París y una ciudad más allá, no me acuerdo. La que hablamos de Orla. Uh -huh. sí. Ni siquiera me, me he dedicado a, a observar dónde está esa ciudad. Entonces no se va a ganar mucho porque los futbolistas se llevan alrededor de eh, 40.000. O sea, a la federación le va a quedar muy poco. Casi nada, diría yo. Pero todo esto es a raíz de eh, del contrato mal negociado de las anteriores eliminatorias. Es bueno que lo hablemos, uh -huh. porque nadie habla de, los, de, de ciertos temas. Resulta que en el contrato de la federación, que hizo con Mediapro anteriormente, eh, se hizo por 12 millones de dólares, ¿no es así? Uh -huh. ya Y yo no sé en qué momento cambiaron, porque no lo vi el contrato yo, porque se había dicho, porque al final... Yo le, ordené, le acomodé una serie de números a la federación para que le llegue a esto, ¿ya? Y hay que destacar el trabajo de una persona que, que me imagino que, que, que seguro va a estar otra vez en la negociación, y está haciéndolo ya, eh, seis partidos amistosos, uh -huh. más o menos un mínimo de 150 mil dólares, pero incluidos gastos, o sea, pasajes y todo, ¿no? Hoy. Entonces eso te da más o menos 200 y algo. Resulta que cuando se firma el contrato, y después pues, tenemos acceso, porque todas estas cosas son confidenciales, no decía seis partidos, decía todos los partidos amistosos. Porque seis sumaban un millón. Y después le dieron todos los partidos amistosos, creo que jugaron siete. La federación gasta 80 mil dólares por movilizar la selección boliviana. 7 por 8 son 56. 560 mil dólares. Ese es el daño que se le provocó a la Federación Boliviana de Fútbol con este contrato. ¿Qué tal? En la anterior gestión. Tremendo. Y si analizamos otra cosa, que el contrato que se hizo por los 12 millones, los abogados, los bárbaros abogados de la Federación, anterior gestión, no se fijaron en el tema impositivo. Y tuvieron que pagarle al Estado español el 15%. Que lo paga y Mediapro lo paga. O sea, te tiene que mandar una cuota de un millón, te manda 850 mil. Y te manda el recibo que acusa Hacienda de, de España que pagado. O sea, ahí tienes tú un millón mil dólares. Que por los abogados no se percataron. ¡Qué tremendo! Más los 500. O sea, en ese contrato hubo un daño, como dicen las personas... Un daño a la federación que está en 2 millones 300, dos millones cuatrocientos mil dólares. Tremendo. Entonces se acostumbraron en la anterior a que la selección iba gratis, nadie le pagaba. Qué tremendo. Entonces ahora venderla y, y te cuesta mucho más. Obviamente, desvalorizada como está. Además. Pero 2 millones y pico. O tremendo. sea, de los 12 que fue un contrato bueno... Te quedaron 10. 9 y pico. Qué tremendo. Mm. Esperamos que negocien mejor ahora. No, no, ¿no? ahora esto es la puntería arriba de 20. ¿Ah? Arriba de 20. Ahora ...que se? se puede? Seguro. Seguro, seguro. Entonces, bueno, eso quería contarle. Porque la gente habla de los partidos, de esto y de lo demás, y hay gente que no tiene idea. Y hay unos colegas que tampoco saben. Y ni siquiera, lo más triste que ni siquiera preguntan. Así es. <risa> ...me preguntan por la uña, nomás, ¿no? Bueno, vamos, eh, perdón, disculpe. Me pasé al otro lado. ...le voy a presentar a este dirigente... ¿Eh? ...¿lo conoce?... ...por favor... ...mira vos... ...el de la bolerita amarilla... ...¿lo conoce?... ...bueno yo se lo, yo se lo voy a presentar... ...es el marido de la presidenta de Independiente Petrolero... ...es Manuel Gras... ...director de la Comisión de Fútbol... ...¿tú crees que un directivo... ...puede ir con esa facha... ...al entrenamiento de su equipo?... ...a eso es lo que voy... ...a ver... O sea, no falta Charmé, ¿no? ¿Cierto? Sí. ¿Eh? Pero habrá ido a jugar, seguramente. Habrá no, participado pero... en la práctica, ¿no? Solo pero... así, América. Sí, si es, es directivo, pues no es eh, futbolista. Yo me acuerdo de un presidente que tuvo el Tigre que iba con su buzo y así ahí. No, era... Saco, eh... luego, el hermano de él, no sé qué. El, era presidente de la Comisión Jurídica. Montalvo, Montalvo era. No, ¿Te acuerdas? No, no, yo estoy hablando de Sfeir. Ah, bueno, pero Sfeir era un caso. <risa> Efeir andaba en su Volkswagen, ¿te acuerdas? Sí. Ya, lo sacó el campeón el equipo y no les pagaba ni sueldo. Recuerdo, y después les pagó a todos. Sí. Recuerdo, recuerdo, recuerdo. Lo sacó campeón el doctor Efey. Es, es verdad. No, pero yo nunca lo vi. No. Al que sí lo veía era Montalvo. Iba a Montalvo, se ponía pantalones cortos y, y trotaba por, por la cancha, ¿no? Mira, mira. No te gusta el look del de señor, Gracie. No, no me agrada para nada. Yo creo que el dirigente se tiene que... ¿no? Sí, es verdad. Cuidar un poco eso. Creo que, que nosotros nos tenemos que tratar de vestir un poco mejor que el entrevistado. En lo posible Por ahí va la cosa A propósito de dirigentes eh, de, de independiente esto también cobran Aparte la entrada Ajá. Los aportes voluntarios Ahí está Ahí está la excusa Divisiones inferiores ¿Qué te parece? Diez pesitos te cobran o cuánto te cobran? Extras ¿10 o cuánto es el cobro extra? 10 pesos 10 pesos, ahí está muy bien, ahí está. 10 bolivianos, o sea, eh, todo el mundo cobra. Parece que sí. Y los muchachos de impuestos andan atados vos, y, pero tal los clubes no anda a nadie. Y después se quejan que el Estado no los deja funcionar y que no pagan los impuestos. Ahí está, ahí están los muchachos de divisiones inferiores. Esa plata nadie da cuenta. Va directo para el bolsillo de algunas personas. En todos los, los, los clubes, ¿no? Tremendo. Siguiendo con Independiente, le vamos a mostrar rapidito una carta. O sea, la hincha, perdón, la presidenta del club, cuando está con sus... La barra la ha bancado a ella. Lo mismo pasa en el trongue. Pero reciba usted, dice, cordial saludo éxito de las actividades que realiza. Eh, el motivo de la presente es para solicitarle la cancelación de una multa de 600 dólares americanos por incidentes, uso de petardos en el partido contra Orway. Misma multa tiene un único plazo de pago hasta el viernes 9 de septiembre de la presente gestión, hasta las 6 de la tarde, debiendo depositar. Tan, tan, ahí está la cuenta. Esta, esto le manda la presidenta del club a la, a la barra. A la barra. Le dice a la barra, hágase cargo de. Claro. O sea, ustedes tiraron los cohetes, yo no pago. Ajá. Ustedes tienen que pagar. Es un caso único. Lo que debería hacer la barra es cobrarle por sus servicios, ¿no? Pero Decir, lógico. nosotros vamos a, ir a apoyar al equipo, Pero nos ajá. paga. No sé mira, y todas las puras mujeres son ellas. La directiva, ajá, mira. Dunia, Fabiola. Jenny, Jenny Montaño es la presidenta. Claro, ¿no? claro. Que también es concejal. Ahí tenemos Patricia González y tenemos. Esa es el pariente tuya. Daniela, Daniel, Daniel, Daniel o Daniela Barrancos, ¿no? Sí. O Dunia, no, Dunia, Dunia, perdón. Dunia Barrancos, ¿no? Asesora legal. Fabiola González, no se sé le no, no, no, no, no. Creo que no. Esto, esto es inédito, ¿no? Recuerdo que un club ¿Nunca? facture a la barra por los desmanes, o por los petardos en este caso, ¿no? Tremendo. Y les había mandado una carta a los periodistas durante la Copa, que si había alguna multa por pasar alguna imagen, iban a pagar el círculo de periodistas deportivos. Que ella no es? iba a pagar nada. <risa> ah, no, qué divertido. Ella se fue con toda la familia de viaje, con el equipo, ¿no? Fueron a Brasil, hasta la empleada la llevaron. Qué tremendo. Y cuando usted pregunta algo, dicen que es un club privado. Y yo no creo que sea privado el club, ¿no? Porque tiene socios. No, por supuesto, por supuesto. A ver cuándo se va la señora, ¿no? Bueno, Oriente perdió. Sí. Escúchalo a Darío Roja. La misma que cumbre de siempre. Bien, Darío. Otro partido más que son protagonistas los árbitros, ¿no? Así es, como, como lo dijiste. Y una pena, una pena que tengamos que irnos derrotados. Derrotados por. Por los árbitros, porque venimos a hacer buenos partidos y, y son los árbitros que eh, son los protagonistas aquí en La Paz, una vez más. Y, y bueno, yo no sé qué es lo que tiene contra los equipos cruceños, porque las veces que vienen los equipos cruceños aquí es un árbitro, pero mal, mal, en todo sentido. O sea que nosotros no podemos decirle nada, pero ellos sí. Hasta da pena que a nosotros, los jugadores, eh, nuestros jugadores, los lo, lo puteaba, los retaba, los decía de todo. Pero a, a los jugadores de Estronges, calma, calma, jueguen, jueguen, calma, calma. O sea, ¿qué eso es? Incluso ¿Qué? un codazo a mercado que no ni siquiera le salieron tarjeta amarilla. Pero es una vergüenza, es una vergüenza, pero a nosotros por discutir. ¿Qué te parece? Ahí está, es asistente técnico, ¿no? El, sí, asistente o técnico. preparador de arqueros, ¿qué sería Darío? No, este es asistente técnico. De Platini. ¿Ya? De Platini. Elvin bueno, debe haber estado a 200 grados, así que... Sí, pero salió no salir. Ya. No, no, se fue tranquilo. ¿Se fue tranquilo? Por lo menos no digo nada. ¿Les chorearon anoche o no? Yo creo que el árbitro tuvo muchas dificultades. Lo ¿no? uh -huh. sí. Yo no lo he visto el partido. ya, Porque va a la hora del programa y después nosotros nos enganchamos los últimos 10 minutos en la televisión. Correcto. Entonces, eh, por pues eso no lo, no lo he podido ver. Uh -huh. Ya mis compañeros están trabajando en el partido Buenísimo. ahora buscándole la vuelta. Es eh, que pasa. A, a este señor nunca nadie le ha preguntado por qué se nacionalizó boliviano. ¿A quién? A, a Darío. Darío. ¿Por qué lo hizo? Eso ah, yo preguntarle. Pensé que tú lo sabías. No, yo sé. Ah, pero no quieres eh, contarlo. Porque antes te voy a decir algo. Antes algunos jugadores para naturalizarlos. Había que pagarles. Uh -huh. Sí, me acuerdo en algún caso, de algún arquero, por cierto. No, sí, el mismo. <risa> eso, o sea, ¿a qué voy yo? Y con esto me voy, porque muchas cosas tiene usted que presentar todavía. Todos, por eso le, pus, le puse la chapa a uno del patriota, porque uh -huh. yo por este país salgo y juego gratis. Y los mil que te pagaron por no jugar, pues con semejantes patriotas, mi hermano, perdemos todas las batallas, ¿no? Cierto. Vamos a tener que tener... El Banco Central va a quedar al chico pagándole a todos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos los jugadores apre, a, apelan a que nosotros amamos este país. O sea, yo creo que al país hay que amarlo. Porque primero le dan que comer, le dan educación a tus hijos, eh, qué sé yo, te procuran todo esto en la vida que eh, quizás en tu país no lo tuviste. Entonces hay que ser un gratitud eterno, cosa que yo soy. Eh, entonces, eh, pero después que me vengan a decir que se han naturalizado por la patria, y hay algunos que cobraban en efectivo y otros que cobraban en línea blanca. ¿Qué quieres decir con línea blanca? ¡Heladera! ¡Ah, ah bien, por favor! Pero no, no, blanca, no, no. pero no, usted no, no, es no, no. un mal pensado. No. Sí, no, evidentemente. No. Perdón, mil disculpas. Por pero el... por favor. Sí. ¿Eh? Está bien. En mi pueblo lo le en línea blanca, a la lavadora. Sí, no en, en el mío también, pero Entonces... hay otras líneas blancas también. Ah, en eh, Las rayas del, de, de la, exactamente. la cancha. Exactamente. ¿Y qué habías pensado tú? El mal pensado terminaste siendo tú. Increíble. Entonces habría que preguntarles a todos los que se naturalizaron ¿Qué sí. le dieron. Está bien. Está bien. Buena pregunta. Este negoció Bolínea Blanca. Bueno. Tenemos la polla la llenamos rápido, vamos, vamos, ¿Sí? vamos, vamos. Bien, eh, Real Santa Cruz Blooming. Mira, pierde Blooming ya y pobre Tucho, ¿no? Yo creo que, yo espero que gane Blooming. Blooming, ¿Sí? visitante. ¿Nosotros? Visitante. Bueno, son locales los dos, juegan en Santa Cruz. Sí, por supuesto. Real. Real. Local. local. Bolívar Udevinto, local. No. Udevinto. Udevinto. Sí, señor. Visita. Pero si no es caso el paraguayo tu cuate, el técnico. Ah, ¿verdad? Me había olvidado de ese No, no, no. pues, moralmente. moralmente lo apoyo, pero pues en la apoya me voy por Bolívar. Ajá, eh, sí. Independiente Royal Party Chao Copito, si pierde, ¿no? Capaz. Eh, gana Royal. Royal gana. Sí. Visita. Nosotros. Independiente, local. O sea, están de Contreras bueno, Diego va a querer, obviamente, que, que Mondale, gane el Wisterman, de verdad. ¿Viste? ¿Local? ¿Local? Sí, sí, local. sí, sí, sí. local. Ya, listo. Eh, Oriente Petrolero U de Sucre. Gana Oriente. Oriente, local. Sí, nosotros también, local. Guavila Aurora, local. Guavila Nosotros, local también. Tomayapa Palmaflor. Palmaflor. Palmaflor, visita, nosotros, local. Nacional Potosí ready visita, obviamente. ¿Tú? Pues, ni modo. ¿Local? No. Yo quiero que gane Olwey, ¿no? ¿Sí? ¿Visita? Visita. Bueno, listo, ya pues yo está. Yo creo que, que sea campeón Olwey, a pesar de que no tiene técnico. No, ¿cómo que no? No digas eso. No es así. Salió el otro día quejándose, el lunes lo charlamos. El lunes charlamos. Ah, no, pero además el lunes juega Olwey. el martes charlamos de este tema. Yo te digo, el lunes se va a notar la mano del técnico en Potosí. Si tú comienzas a revisar entrevistas que le hacen... Sí. A este ciudadano, al que lo conocí yo, cuando tenía 16 años, vino a jugar Wisterman, ¿te acuerdas? Sí. Ahí debutó. Yo lo conocí en Las Velas. ¿Te acuerdas de Las Velas? Sí. No las nuevas, las de antes. Ya. ¿Dónde estaban? ¿Acaso no eras cantante? En ¿No salías de en, cantar en, dos de la mañana, ibas y le metías un sándwich. En la Simón Bolívar. Ya, pues, ahí al frente donde la, la alcaldía, ¿no es? Eh? Sí. Ahí sí. lo conocí. Ya. A las tres y media de la mañana. Ya, ok, El lunes, el martes lo charlamos. ¿no? Ahí lo conocí. Ya. Y, y era un crack, un crack. Pero si tú revisas todas las cosas que él ha hablado en su carrera deportiva relacionado, él siempre ha peleado con alguien. Las peleas con Quintero fueron famosas. Después ha peleado con otro, con otro. Uh -huh. Y yo creo y en esa onda anda. Bueno. Y está peleando con nosotros. Sí, sí, pero bueno, el, el martes lo charlamos. Sí, es con, con Leineker. Parece que sí. Y lo, lo nosotros ah, le damos hablando, un... hablando de Quinteros, anoche ya. ganó el Colo-Colo, le ganó a, Por a fin. Unión Española. De el la Quintero va a ser campeón, el equipo ya. de Quinteros. Te Gustavo? mandaron saludos de, del, del cementerio ayer. ¿Del cementerio? Sí. ¿Quién me mandó saludos? No, fuimos a ir pescado, al cementerio. Ah, bien. Ah, como que sé que, no, sí, sí algún, los muertos nos mandan muerto, saludos. Claro, eso me extrañó, dije, qué raro sí. que me manden saludos. ...bueno... ...se mandaron saludos... Oye, buen retorno. que nos, nos miran... ...buen retorno a Santa Cruz... Uh -huh. ...que estés muy bien... ...un saludo a Pimpa... ...y el lunes nos vemos acá... ...vas a tener una bomba el lunes creo ¿no?... ...sí... ¿Sí ya, ¿la se la, ...ya algo le mostré... ...no la vas a desactivar el no, fin no, de semana... ...no, no, no, no... Se le, ...le voy a dar una primicia... Pues, ...vamos, usted, listo, ¿ya? ya está... ...está todo dicho... ...para que tenga algo... pues. <risa> ...gracias... ¿Qué no. ...bien, faltan 16... ...para las 11...